Drop seeds, no bombs. Iras semillas, no bombas. Es muy rico. Lo, lo lo lo más llamativo es que la gente no conoce los frutales de acá. Le, no. Yo le tuve un año. Sin con cada una, no eh? una de las estancias de los palmares y el decirle al señor vamos a producir un qué es esto de las vacas no, lo que definitivamente en mi opinión hay que hacer es sembrar al vuelo por el país agarrarse en la sierra de las ánimas pasarle una vez por arriba el rayón y tirarle tanta semilla que se establezca ahí como autóctono una vez que esté realmente adentro no la sacas más más en una sola como la ciega de la Valle, No, Tomala, por favor. Dice o sea, que algunos siempre tienen que clavar en la cruz para avisarle a todos los demás que esto y así no son la casa de los De las conexiones internacionales de la magia de la droga, algunos ¿eh? a de fecha hoy en día licenchan. Lo único que hacen es intentar generar escándalos. Y tienes toda una hinchada en el mundo que, que te la... Que, que, que la viene a ver, digamos, ¿no? Los seeds, no bombs, las semillas, no bombas. Muchas semillas. El no puede <tose>